Innovación. Datos. Ciudadanía. Poesía. Actitud. actitud nutrición. Digital. University. Comunicación. University. Redes. Universidad. Sí, sí, Todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenas tardes. Y bienvenidos, bienvenidas a este tercer Encuentro pública. Unos encuentros que, como sabéis, son debates radiofónicos para hablar de la innovación pública desde las universidades. Y en estos encuentros, distintos miembros de esta red iberoamericana que hemos venido a llamar pública traen a un invitado para charlar sobre los retos y desafíos que tiene por delante la innovación pública y las universidades, así como explicarnos los distintos proyectos que se están desarrollando actualmente en sus respectivos territorios. En este tercer encuentro, para hablar de los riesgos pero, y también de las ventajas que la tecnología introduce en la innovación pública de la, desde las universidades, tenemos el placer de contar con eh, María Paz Hermosilla, que es directora del GOVLAB. UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. Ahora nos contarán un poco más en qué consiste este goblar. Es docente investigadora en gestión ética de datos y forma parte del Comité de Expertos para la Elaboración de una Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Muy buenas, María Paz, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A vosotras por responder a ella. También tenemos del, de ese GovLab del que ahora nos van a hablar a Romina Garrido, que es investigadora asociada en esta institución y experta en protección de datos, así como magíster en Derecho y Tecnología y fundadora de la consultora especializada Privacy Consulting. Eh, Romina, bienvenida tú también. Hola Javi, muchas gracias por la invitación también. Como digo, ahora nos contáis en qué consiste ese GobLab de la UAI, y eh, ellas dos Romina y María Paz estuvieron en ese encuentro que hicimos a finales de mayo, ese encuentro un pública de toda Iberoamérica, y en él eh, en eso, en ese encuentro, bueno, pues estuvimos hablando también de la posibilidad de hacer un encuentro en pública y, y hablando con ella, bueno, pues eh, nos propusieron eh, invitar a este programa, a este encuentro, pues a un buen amigo de Medialar también, como es José Antonio Castillo Parrilla, que es ahora mismo investigador postdoctoral en la Cátedra de Derecho y Genoma Humano, de la Universidad del País Vasco. Él es doctor europeo en Derecho Digital y doctor en Derecho Civil y forma parte del proyecto conjunto del American Law Institute y el eh, European Law Institute sobre principios de economía de los datos y coordinador del equipo de revisores de la eh, University of Bologna Law Review. Pues Antonio, un abrazo muy bienvenido, un placer verte también. Un abrazo virtual. Dado de los que, que se pueden ahora, claro. De los que se pueden ahora con todas las medidas sanitarias. Bueno, eh, vamos a comenzar este debate hablando de un caso emblemático sobre el uso de la tecnología en el sector público. Un caso que además fue recientemente impugnado por un tribunal holandés, la Corte de Distrito de La Haya, y es el sistema Siri. No confundir con la asistente virtual Siri. Eh, un sistema que permitía detectar personas que tengan una mayor probabilidad de cometer fraude a la seguridad social gracias al procesado de datos en masa de todo tipo, dejando aparte, eso sí, los datos penales. Pero volvemos, iba a decir, eh, es un viejo debate ya, ese viejo debate entre eh, bueno, eh, el uso de algoritmos y los sesgos ¿no? que tienen esos eso algoritmos. Eh, venga, ¿quién, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién nos presenta un poco este caso? Bueno, si queréis, eh, dado que junto con, con Guillermo Lascos Moratinos, que es también investigador en la, en la Cátedra de Derecho y Genoma, eh, cuando salió la, la sentencia en el mes de febrero, que era cuando, cuando me incorporé a la cátedra, eh, en una conversación casual de café decidimos prestarle alguna atención a, a esta sentencia, que no acabábamos de entenderla demasiado bien. La verdad es que la, la sentencia es un poco confusa en cuanto a, a los razonamientos que hace. Eh, pero bueno, esta, esta sentencia, eh, para que entendamos más o menos cómo, cómo funciona, eh, juzga un sistema que tiene la, la normativa holandesa, que actualmente está en vigor, eh, simplemente que se han suprimido ciertas partes por no superar el, el test de la Convención Europea de Derecho Humano. Este sistema es el llamado sistema de indicación de riesgo, que por su sigla en inglés eh, se conoce con los acrónimos de Siri, y eh, pretende utilizar un, o utiliza un método de inteligencia artificial para procesar sí. grandes cantidades de datos y detectar perfiles de alta probabilidad de comisión de fraude a la seguridad social. Posibles defraudadores, ¿no? Posibles defraudadores que, a, que, a, que en el momento en el cual se detectan todavía no lo son. Simplemente, a través del análisis de datos, infiere que tiene una mayor probabilidad de serlo o de haberlo sido. Entonces, que, ripor, ¿no? Hay opciones de detectar un asesino antes de que cometa el crimen. Exactamente. De hecho, el, el sistema, creo que alguna vez lo hemos hablado en los programas de, de Radio Javier. El, el presidente de Google España en 2012, es decir, hace ocho años, decía mm. que Google podía saber con dos meses de antelación cuando iba a romper una pareja en base al historial de navegación. Bueno, pues esto es una evolución de esa, de esa situación. Entonces, la Corte de Distrito lo que hace es eh, decir si este sistema es acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos o no. A la conclusión que llega es que este tipo de sistemas son lícitos, es decir, los sistemas que utilizan inteligencia artificial para, por ejemplo, combatir el fraude de la seguridad social son lícitos siempre que existan un interés público que lo justifique, en este caso luchar contra el fraude de la seguridad social. Pero que lo serán también cuando se cumpla un segundo requisito, que es garantías que aseguren la mínima injerencia a la privacidad de acuerdo con el fin que se persigue. Y que todo esto, eh, aplicado al sistema SIRI en concreto, lleva a la Corte a decir que no supera las garantías que exige el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos, porque no establece garantías suficientes para la injerencia mínima en esta privacidad. Hay que señalar un aspecto en el, en el caso de Siri y es que se interpreta de acuerdo con, la, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 8 y el artículo 8.2 dice eh, que no podrá haber injerencia de autoridad pública en el ejercicio del derecho a la privacidad cuando no esté prevista por ley o eh, no existan garantías suficientes que permitan asegurar una mínima incidencia. Bien, el artículo, eh, la legislación sobre SIRI, que está desarrollada en la normativa holandesa, se evalúa desde estos parámetros. Ahora bien, la Corte lo que hace es evaluar esta normativa interpretando que el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos se ha desarrollado en el ámbito de la Unión Europea a través del Reglamento de Protección de Datos. Y en concreto, del artículo 5 del Reglamento de Protección de Datos. Entonces, para situarnos sobre cómo funciona. El, hemos dicho, el sistema de eh, sí pretende detectar anticipadamente posibles defraudadores a la seguridad social, a los que denomina perfiles de riesgo. ¿Cómo hace esto? A través de un procesado de datos en masa. Ese procesado de datos en masa es en masa desde dos puntos de vista. Es en masa porque analiza los datos de toda la población y también es en masa porque analiza todo tipo de datos. Lo único es que quedan excluidos son los datos de registros criminalísticos, penales, etcétera. Todo lo demás entra dentro del análisis de, de, este, de este sistema de inteligencia artificial. Una vez que son procesados esos datos, se da lugar a perfiles de riesgo, que son perfiles personales desde el punto de vista del reglamento de protección de datos, y esos perfiles personales ya si son objeto de una investigación manual, digamos, singularizada, para ver si efectivamente han cometido fraude o no. Es decir, el sistema lo único que hace es filtrar y de 40 millones que podamos tener en España si se aplicase este sistema, detectar los 50.000 que más probabilidad tengan para que sean objeto de una investigación ya humana. Acotar un poco la búsqueda, ¿no? Un poco sí, como el ojo de Saúl. Un poco la, la tarea, un poco como cuando vamos buscando en nuestras bases de datos, pues, con palabras clave, etc. Uh -huh, Bien, uh -huh. el funcionamiento bastante, es bastante complejo, muy farragoso. En el, en el artículo que tenemos publicado en la revista de Derecho y Tecnología, en la revista chilena de Derecho y Tecnología, lo describimos con detalle en las páginas 211 y 212, por si alguien tiene interés. Aquí lo que cabe destacar es que la oficina de información ...seudonimiza los datos y los procesa para obtener estos perfiles de riesgo. Y solamente se desanonimizan aquellos que son identificados como perfiles de riesgo. ¿no? El Ministerio de Seguridad Social es el responsable del tratamiento de estos efectos... y ...la Fiscalía y la Policía son siempre cooperadores externos... ¿no? ...de tal manera que nunca están dentro de los concretos proyectos de investigación... ...que se aprueban para detectar si existe un fraude a la seguridad social. Ese es el funcionamiento en, en línea general. Lo que la Corte dice es que ese funcionamiento, tal como está descrito en la normativa, no cumple con las exigencias del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretado en el ámbito europeo de acuerdo con la extensión o con el desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos y, en concreto, del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos. Este artículo 5 es... Eh, clave para entender el tratamiento de datos en Europa. También hay que decir que no se cumple en la inmensa mayoría de los casos. Eh, entre los principios que establece está el principio de minimización de datos y el de limitación temporal del tratamiento. Traducido significa que todos los tratamientos de datos deben estar justificados basados en que sean los mínimos posibles dentro del fin que se persigue y que no exista otra manera menos eh, invasiva de la privacidad para alcanzar ese objetivo. Que en este Estima caso es seguro por... que hay una forma menos invasiva, ¿no? Bueno, claro que seguro que la hay. Por... Sí, <ríe> en, este en esto, eh, el, el reglamento tiene unas una posibles lectura de máximo que serían objeto de un debate muy interesante sobre si realmente eh, queremos tener una legislación tan proteccionista de la privacidad que al fin y a la postre eh, acaba convirtiéndose en una norma en blanco porque nadie es capaz de cumplirlo. Pero bueno, eso eh, sería otro otro debate. otros de los, visto ya el cuadro general, otras de, la, de las cosas que merece la pena destacar de este caso es que la Corte destaca que no se prevé una obligación de información a las personas que están siendo objeto de investigación. Añado entre paréntesis, como lo está haciendo toda la población, bastaría con publicarlo en la ley que sí está publicado digo digamos como, como respuesta un poco irónica eh, no se informa a los ciudadanos y además los algoritmos de procesado de datos son opacos aquí eh, ya quizás lo dejamos para la siguiente uno de los siguientes temas que, que podamos tratar pero eh, la corte destaca y además lo destaca lamentándose que los algoritmos de procesado de datos que utiliza el sistema Siri son opacos cuando eso se le pregunta en la instancia inferior al gobierno holandés, el gobierno holandés da una respuesta muy curiosa y es, eh, señor juez, si los algoritmos fuesen transparentes, la, la población modificaría su comportamiento y ya no tendría sentido procesar sus datos. Ahí, pero, bueno, pero claro, eh, cuenta, cuenta, María. Es, es que, a ver... ver. No, es decir, sí, me, sí. hablamos de transparencia en el sector público, esto choca con esta opacidad y no sé si esto, efectivamente, esta respuesta del gobierno holandés, tiene mucho, de la justicia holandesa, tiene mucho sentido. Creemos de verdad que la población va a alterar su... En fin, cuéntame María Paz, no te quería cortar. A ver, lo, los incentivos en los sistemas sí generan cambios de comportamiento en la población. Eh, por ejemplo, en Chile... Eh, eh, hay, un, está el, hay un sistema de subsidios de beneficio que, que, que el registro social de hogares y en esa, en esa base de datos hay un subreporte de hombres eh, como, como parte del hogar y que, y que tienen ingresos, o sea, eh, que, que, que es infinitamente superior a la cantidad de mujeres que de, en fondo en esa base de datos hay mucho más mujeres jefas de hogar como única in, eh, mujer que tiene ingresos del hogar que en otras herramientas, por ejemplo, como el censo u otras, otras encuestas que, que, que buscan captar cuántas mujeres realmente son solas como únicas proveedoras del hogar. Entonces, mi punto es, ¿y por qué se da eso? Porque si yo declaro que tengo a alguien que me ayuda con los ingresos del hogar, recibo menos beneficios, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno, o sea, es razonable pensar que puede haber comportamiento, modificación de comportamiento cuando puede haber como un premio o, algún, algún, o en el fondo alguna obtención de algo, y las personas cambian y dicen, y en el fondo reportan otros datos, etc. Eso sí, uno puede ver que hay antecedentes de eso. Ahora, el tema de la transparencia de, de, del algoritmo, efectivamente los, los algoritmos que son, que buscan, por decirlo así, detectar el fraude, eh, eh, y, y cuya eficacia requiere que, que alguien no trate de engañar en el fondo al algoritmo, eh, se, se, yo creo que se justifica un. Pero, pero no una opacidad, ¿no? Un pero no nivel. una opacidad, porque. Y, y, y lo interesante es que ahí todavía no tenemos estándares. Por ejemplo, estos algoritmos podrían ser auditados por un tercero independiente, una entidad independiente, por ejemplo, que, claro. que ayudara a dar credibilidad a lo que ocurra allá adentro. Podrían haber niveles de. Incluso teniendo un tercero que acceda a todo el algoritmo y lo audite uno podría también tener un cierto nivel de comunicación a la ciudadanía de qué es lo que hay allá adentro. O sea, obviamente que, por ejemplo, en Chile, el Servicio de Impuestos Internos, que, que usa algoritmos para encontrar fraude al pago de impuestos, eh, igual hay un nivel de que sí se puede comunicar de cómo funciona el algoritmo, pero obviamente no va a dar la receta exacta, porque si no, efectivamente alguien podría tratar, como existe mucha, ¿no es cierto?, elusión y evasión, podría tratar de, en este caso, en, eh, tratar de, de que el algoritmo no lo encuentre, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a, falta todavía establecer grados de transparencia eh, y en el fondo permitir, y, y, y hay algoritmos que van a tener que ser más transparentes que otros, pero ninguno va a poder ser 100% opaco y solo a vistas del gobierno, eh, eso yo creo que no debiera existir. Y eso en realidad es lo que ocurre ahora, muchos algoritmos solo los ve el gobierno. José sea, Antonio, me gustaría comentar algo también respecto de, eh, me, me parece también a mí curioso lo del cambio de, de comportamiento y relacionado con lo que dice María Paz, que muchas veces las personas podrían cambiar el comportamiento como para intentar obtener un beneficio, ¿cierto? Y no informar los, los datos que deberían informar. Pero en este caso, el cambio de, de, de comportamiento podría ser justamente no defraudar al sistema y que, y que, y que finalmente fuera fuera innecesario usar eh, decisiones, o sea, u usar sistemas algorítmicos para de detectar un fraude que es tan menor que no vale la pena una inversión de esa magnitud para, eh, para detectar fraude. O sea, haciendo el test de proporcionalidad, la, la, la, lo que se quiere detectar finalmente eh, existiendo este cambio de, de comportamiento en las personas, no vale la pena una inversión de, eh, de, de esas características, finalmente no sería la herramienta idónea, necesaria y no pasaría finalmente el test de proporcionaría. Yo me había quedado con otra duda escuchándote porque nosotros en Latinoamérica siempre, siempre ponemos el ejemplo europeo eh, sobre, todo después del reglame, sobre todo después justamente del reglamento europeo y las herramientas que el reglamento hace obligatorias en el caso de, de procesamiento masivo de datos. Y una de esas es la, es la evaluación de impacto en protección de datos y que en algunos casos las entidades públicas tienen que notificar que la han hecho. No es un documento público siempre porque podría revelar algunos aspectos que pudieran hacer un sistema vulnerable, por ejemplo. ¿Tú sabes si es que el gobierno holandés hizo este ejercicio? Y aprovecho de preguntar, ¿eh, ¿en alguna parte de la sentencia o de los alegatos del gobierno holandés se cuantifica la cantidad que existe de fraude? Es una forma también de auditar. Sí. A la seguridad social, porque, como decía Romina, hay mucho o poco fraude. ¿Cuánto, o sea, cuánto, ¿Cuánto se pierde en el Estado holandés por el fraude? ¿Merece la pena hacer un algoritmo para esto? Quizá con una muestra aleatoria estadística eh, tendríamos suficiente. Eh, a ver, eh, respondo. Eh, de verdad, este caso eh, es una de las muestras de la, de, de, que, que permiten explicar por qué el derecho es tan, es tan divertido y estará pasando en algunas alguna cosas. Es no sé si mucha gente estará de acuerdo contigo. Eh, sí, yo sé que ahí tengo una tara, pero consigo llevarla bien y vivir de eso. No, pero tal y como nos lo explica José Antonio, se hace divertido, eso sí es cierto. Cuéntame. A ver, espero que no se me pase eh, ninguna... Ah, bueno, sí, lo del impacto... Eh, perdón, voy a anotarlo y... Vale. Eh, empiezo por lo último... Eh, si sí es para tanto. Es decir, si sí hay datos, por lo menos el Gobierno holandés sí justifica eh, económicamente esos datos a lo largo de la sentencia. No recuerdo ahora mismo los parágrafos de la sentencia donde, donde está, pero sí aparece una justificación. El Gobierno holandés también hizo un informe de impacto a este respecto. Está en, en la, la defensa del Gobierno holandés está muy bien fundamentada, aunque no tenga razón, pero el trabajo jurídico está hecho. Eh, en ese sentido, sí justifican el interés público, que de hecho es la parte en la que la Corte de Distrito les da la razón. Es decir, les dice que sí hay tal interés público y que ese interés público se corresponde con lo que el gobierno holandés pretende eliminar, que es el fraude a la seguridad social. Y los datos que arroja el gobierno holandés respecto del número, de, lo, de la cantidad de dinero que pierde el fisco por fraude a la seguridad social... No sé, en términos de economía pública, si son más o menos, o, pero sí que están cuantificados y sí que el Gobierno de aporta argumentos suficientes para eh, ponerle cara a ese problema y para justificar que existe un, problem, un problema real contra el que luchar. Ahora, lo que dice la Corte es que no se deben matar moscas a cañonazos y que, si bien las moscas existen, vamos a ver de qué manera podemos intentar eh, llevarlas de, de otro modo o, o arreglar el problema de, de otra manera. Entonces, en cuanto a la, a la última de, la, de las preguntas, sí que existe tal problema, sí que hay un fraude a la seguridad social considerable en términos de daño a la economía pública respecto eh, del que deben buscarse instrumentos para eh, poder atajar. Ahora bien... Los instrumentos que, que se han desarrollado, es decir, el caso, el sistema civil, son proporcionados de acuerdo con la finalidad que se persigue. La respuesta en este caso de la Corte es que no, porque no se cumple el artículo 8 interpretado de acuerdo con el artículo 5. Eh, respecto de la evaluación de impacto, también la hace, es decir, eh, como digo, el trabajo jurídico está, está bien hecho por parte del Gobierno holandés. Eh, hay, otros dos, hay dos casos españoles... Si, si queréis podemos hablar, que es la modificación de la ley electoral en España y el, y el reciente caso de, del reconocimiento facial en establecimientos de Mercadona eh, que tienen una evaluación de impacto que de momento no se conoce o, o que se ignora, o podemos comentarlo después. Pero eh, sí que me, me gustaría detenerme antes de que, de que sigamos hablando en, en la opacidad del algoritmo y en el argumento que dio el gobierno holandés. El gobierno holandés no dice que se cambiaría su comportamiento y que la población se portaría mejor. El argumento, la respuesta no es exactamente esa. Dice que el cambio de comportamiento no sería tanto para portarse mejor como para poder engañar mejor. De, de, dicho eh, de forma sencilla, lo que está diciendo es si el algoritmo es transparente, vamos a tener que mm, hacer mayores esfuerzos para poder espiar a nuestra población. Espiar. Es decir, por favor, señor juez, déjenos seguir espiando. Pero eh, me, he, me he detenido en, en, ese, en ese argumento del gobierno holandés por, por una preocupación de juristas. Cuando en la Roma clásica se publicó la ley de las 12 tablas, fue la primera vez en la que se dio vida al principio de publicidad normativa. Hasta ese momento, los únicos que conocían las normas eran los jueces que las aplicaban. Desde ese momento las normas las podía conocer toda la población toda la población que pudiera leer que no fuera esclava pero bueno toda la población a efectos de sujetos jurídicos es decir la primera es el nacimiento de la publicidad normativa hay una transparencia un... digamos un poco no no es exactamente transparencia porque no se trata de que el algoritmo tenga que ser transparente para que lo podamos conocer es un paso más hay un hay un jurista valenciano que se llama Andrés Boix, que ha escrito un artículo que yo creo que debe ser de, de lectura obligada, que se llama Los algoritmos son reglamentos. Ahí eh, la tesis que sostiene es que lo, ciertos algoritmos, cuando se utilizan por parte del poder público, como es este caso, actúan como si fuesen reglamentos. Un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de instrucciones que ante, una determinada, ante un determinado problema arroja una serie de soluciones o una solución concreta no es muy distinto el mecanismo intelectual del que sigue un reglamento. Si los reglamentos, en tanto que normas, están sujetos al principio de publicidad normativa y los algoritmos actúan de facto, es decir, actúan en la práctica como si fuesen normas, también deben estar sujetos a ese principio de publicidad normativa. Argumentar que deben ser opacos para que la población sea más fácilmente eh, vigilable es una barbaridad. Ese es el único punto en el que la argumentación jurídica del gobierno holandés no está del todo bien hecha. Además que uno podría pensar cuánta gente, así como un criterio de realidad, cuánta gente realmente va a tratar de averiguar cómo funciona el algoritmo para tratar de engañar. O sea, como que la, la persona, las personas que están con, con... O sea, ¿cómo es la...? Eh, ¿Han habido estudios de cómo funcionan las personas que reciben beneficios de seguridad social como para decir que van a estar dedicando tiempo a eso? Pero aunque lo hubiese, aunque, aunque eso fuese cierto, también las personas están tremendamente motivadas a desahogar al fisco, cuanto más dinero tienen, más motivadas están y más sociedades opacas hacen y más mmm, planificación fiscal, que es un eufemismo, más planificación fiscal hacen y, sin embargo, las normas tributarias son públicas. Sí. ¿Por qué aquí va a ser diferente. Claro. No, en fin, no sí, tiene, tiene, mm -hmm. sí, tiene un gran punto. Un punto que es súper relevante, quizás, bueno, para echarle un poco más de pelos a, a la sopa, no todos los algoritmos funcionan como reglamento, finalmente, porque no, no, no es no, la... No, claro, esto se refiere a, argumentos a algoritmos que utilice el Poder Público. Claro, pero, pero tampoco los, los, los algoritmos que utiliza el poder público son la última palabra para sancionar a alguien. Siempre tiene siempre se, se debe garantizar en todo caso, y en el caso holandés también ocurre, el, el algoritmo era una, una propuesta de, de, de decisión o de, o de información un poco más eh, pura que, es, que se le daba a fiscalizadores que pudieran... Eh, finalmente hacer un análisis que, que esperemos que fuera humano de el fraude, del posible fraude, finalmente. Eh, sí, eso eh, al menos desde la perspectiva europea tiene una, una respuesta muy, muy interesante, que es eh, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos establece un mecanismo para evitar justamente lo que señala, que ciertas personas sean objeto de decisiones automatizadas que no control. El problema que tiene ese artículo 22, que invito a todo el mundo a leerlo para no hacer demasiado farragoso el, el debate, es que exige cinco requisitos cumulativos para que se pueda acoger una persona a esa protección. Los requisitos son cumulativos y son muy fácilmente eh, esquivables. Por ejemplo, el primer apartado dice todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la evaluación de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente. Eh, hay dos palabras que son un gran coladero para eludir la aplicación de este artículo, que son únicamente, únicamente y significativamente. significativamente. ¿Cómo se elude el únicamente? Si yo tengo un sistema de sugerencias automatizadas en lugar de decisiones automatizadas, ya estoy eludiendo el únicamente. Porque, y, el, y el caso Siri es un buen ejemplo. Siri no sanciona automáticamente a los defraudadores del fisco. Siri simplemente criba y de una población, la que sea, muy grande, establece un pequeño universo, que ya sí es objeto de una investigación humana. Por lo tanto, el artículo 22 no es aplicable a ese caso. Otra cosa, que eso sí es muy interesante, es que al menos desde la normativa europea, y creo que la, la inmensa mayoría de normas sobre protección de datos, y este es un punto eh, que me parece muy interesante y que a raíz de, de la, del examen del caso Siri tanto tanto Guillermo como yo llegamos a, a, esa, a esa idea. Y es la siguiente. Un perfil personalizado, el, los perfiles personalizados son la clave o una de las claves de la economía de los datos. Es decir, eh, los datos brutos de comportamiento que yo tengo a través de Internet valen mucho menos que un perfil singularizado de mi sensibilidad ideológica, por ejemplo. Uh -huh. En el mercado, tanto unos como otros datos se compran y se venden. Existen mercados de datos eh, que funcionan prácticamente igual que eBay o Amazon. Y los perfiles se venden a un precio mucho mayor que, que los datos en bruto. La definición que tenemos en Europa de dato personal, y creo que este es bastante común, es una información que se refiere a una persona identificada o identificable. Sin más. Por lo tanto, un perfil personalizado debe considerarse también como un dato personal, aunque no sea un dato en bruto. Lo que pasa es que hasta ahora. La interpretación que ha existido de eso es que es el reglamento o la protección de datos personales se aplica a los datos en bruto, a los que se han obtenido directamente de la navegación, pero no a las inferencias que se hacen en un estadio posterior. Entender Ahora, que se aplica a todo eh, sería muy importante y aparte que causaría un pequeño revuelo mm, a efectos de los costes que supone comercializar perfiles, etcétera, que de momento están un poco confusos. Ahora, yo quiero ponerme mi sombrero de, eh, de gestión pública, porque yo fui funcionaria pública y me interesa que se mejore el Estado. Y, y digamos que po quizás podríamos acordar de que el Estado funciona no muy bien en muchos sentidos eh, y, y, y hay muchos esp espacios para que la tecnología ayude. Uno de los grandes espacios dentro de cuando usamos ciencia de datos es cuando tienes un universo muy grande de unidades fiscalizables y pocos recursos para fiscalizar. Eh, y obviamente ocurre eh, fraude o algo, no sé, eh, ocurren problemas a las normas, ¿no es cierto?, que tienen un efecto en la sociedad, que en el fondo hay un, hay un bien público, se genera un valor público al encontrar esa, esas desviaciones, por decirlo así, de la forma en que debieran hacerse las cosas. ¿Ya? Y este es un problema muy común, que ocurre en todo sentido. O sea, hay cientos de, hay miles de restaurantes y solamente hay una cierta cantidad de inspectores de higiene y seguridad y si los restaurantes no cumplen con la normativa sanitaria, las personas se intoxican, ¿no es cierto? Y así. Y, y, y así hay muchos problemas públicos que tienen esta como naturaleza. Entonces, el tema de el, los datos y el perfilamiento o sea de entidades, que pueden ser personas, instituciones, etc., es una forma de, muchas veces estos problemas son como una aguja en un pajar. Entonces pasa de que salen los fiscalizadores y 80% de las veces no encuentran cosas. Y luego estallan escándalos cuando alguna de las que no encontraron se convierte en un problema, no sé, ocurre un incendio en una instalación eléctrica, por ejemplo, y muere alguien, y esa instalación eléctrica no había sido revisada. Entonces, también, ¿qué herramientas pueden tener los organismos públicos para poder innovar eh, y poder en, encontrar estas agujas en, en los pajares, digamos? Entonces, porque, si fijan hay, ese es un problema real, que, que, que la fiscalización tiene que mejorar. Eh, eh. El tema se, que... los di, se los dejo a los dos para ver qué me dicen Porque no, de verdad que también no, los jeitos no públicos se preguntan no, eso no, Sí, sí, no. No, no es mala No, creo que muchas veces se, se pone a, a, a los, a, al, al, al Estado como una especie de, de zapatos chinos sin salida De que las, las, las normas no se pueden interpretar ni aplicar de, ni, de ninguna forma en, en este caso, la, la referencia al artículo quinto, que son los principios de la protección de los datos al final, eh, que se cumpla la finalidad, la minimización, la limitación, yo creo que siempre hay formas en, en que se pueden cumplir y, y también deben existir criterios más o menos estandarizados que permitan la coexistencia de, de, de las dos cosas. O sea, de que puede existir tecnología que pueda usar los datos, eh, pero que, eh, que, que se respeten los principios que rigen el tratamiento de esos datos fin, finalmente de alguna forma, es decir, alguna solución eh, técnica debe, debe eh, pensarse eh, en vez de poner a las autoridades en un zapato chino eh, ininterpretable, inaplicable y que finalmente la privacidad se empiece a transformar en una especie de barrera de la innovación y que ha sido la mala fama al final que han tenido las leyes de datos personales, la europea en comparación con los regímenes como americanos y, la, y, y, que, y, que, y, y que finalmente frenan la adopción de estas normativas en muchos países y es la experiencia chilena, creo, que, creo yo. O sea, no se adopta leyes con estándares protectores de los derechos porque también hay un temor en que la tecnología puede haberse limitada de alguna forma y que nos metamos en estas especies de zapatos chinos donde no encontremos respuesta a cómo podemos hacer coexistir ambas cosas. Entonces, es, es, es, es, import, es una sentencia, creo yo, importante, pero que también llama a la reflexión de cómo finalmente una economía que nosotros pensamos desde Latinoamérica muy desarrollada, como la holandesa, no puede interpretar los artículos de la protección de datos que existen hace 30 años en, en Europa, no puede interpretar y no puede aplicarlos con medidas concretas en un sistema específico entonces sí. A ver, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que acaba de decir eh, Romina, hay eh, por, por un poco de, de mayor abundamiento eh, la, la economía de los datos que es la, la otra pata de, de la visión jurídica de, de la, del derecho de datos yo creo que el derecho de datos tiene dos caras, una es la protección de datos personales y otro el aprovechamiento económico de, de esa nueva fuente de riqueza. La economía de los datos en la, en la Unión Europea supone en el 2020 cerca del 4% del PIB de la Unión Europea y los datos son más o menos similares en Estados Unidos, China y otros países de, de Latinoamérica. El crecimiento está siendo exponencial, pero eh, una interpretación... Eh, rigorista de la normativa de protección de datos puede suponer un freno a, a ese impulso a la economía de los datos por dos vías: o bien por una interpretación excesivamente rigorista en vía de sentencias, es decir, sentencias que vayan eh, poniendo cortapisas a, a, cierta, a cierta innovación, o que interpreten la norma en su, fa, en su versión más eh, proteccionista o menos favorable a un desarrollo económico de, de ese sector. Por otro lado, la propia inseguridad jurídica que eso comporta de cara a pequeñas y medianas empresas que no se atreven a innovar o, que no, o, o eh, personas individuales que no quieren desarrollar una idea que se les acaba de ocurrir en el sofá simplemente porque temen que les caiga una sanción de la agencia de protección de datos correspondiente, eso frena y además no es cuantificable el, el impulso a, a esa economía de los datos. Entonces, por supuesto que es necesario... Eh, encontrar una interpretación de las normativas de protección de datos que sea compatible con eso. Y además añado que la, esa interpretación más flexible de la normativa de protección de datos lo que conseguiría sería paradójicamente una mejor protección de la protección de datos. Porque el, hay, una, hay un dicho eh, eh, que, que dice que lo, lo mejor es, es enemigo de lo bueno. Cuando intentamos ser excesivamente perfeccionistas en la protección de datos personales podemos darnos de bruces y encontrarnos con que esa interpretación tan excesivamente garantista acaba provocando todo lo contrario y acaba provocando que a la propia norma nacida para ser una norma de referencia se la tenga como un invitado incómodo y como un papel mojado y eso le resta mucha efectividad en el caso sigue sí, concreto no creo que se trate de eso el caso Siri eh, creo que no se supera ese test de, de proporcionalidad que exige el artículo 8 y el artículo 5 del reglamento por dos razones. Porque se cogen datos de todo tipo, sin filtro de, de ninguna clase, y porque los algoritmos son excesivamente opacos. Si no se hubieran dado esas dos circunstancias, se habría interpretado de otra manera la normativa de, de protección de datos pero se dieron esas dos circunstancias. Se cogían datos de absolutamente todo, se pescaba con red. Y una cosa es, eh, eh, hay una diferencia entre pescar con caña, que tampoco nos vamos a poner en esa a esta altura, uh -huh. y contaminar el mar para que floten los peces y poder pescarlos más fácilmente. Pues, entre medias, debemos encontrar un punto que nos permita eh, nutrirnos de, de, esa, de esa fuente de riqueza que son los datos, sin eh, lesionar excesivamente la privacidad. Que hay que decir que la privacidad, tal como la entendíamos eh, hace 25 años, ya no es posible recuperar Vale, y entonces, como bien ha introducido ¿no? eh, eh, María Paz, eh, vamos a intentar pensar en qué formas, de qué formas podemos utilizar la tecnología precisamente para innovar en el sector público es decir, ¿cuáles podrían ser las claves para, para que el sector público pudiera implementar cosas bueno, teniendo en cuenta pues eso, que los algoritmos pueden ser cosas muy sesgadas eh, y, que, y que bueno es decir, ¿de qué forma un sector público el sector público de cualquier país podría utilizar la tecnología eh, de una forma, digámoslo así, más positiva o, o menos no sé, ¿cómo lo veis? Mira yo creo que está, la clave está en, en escoger los casos de uso. Eh, y, y, y mientras estamos madurando la tecnología, quizás evitar casos de uso punitivo puede ser una buena idea. Eh, porque se puede generar mucho valor público en casos de uso positivo. Por ejemplo, eh, en, en, en Estados Unidos existe un problema de envenenamiento por plomo. En niños... A partir de pintura en casas antiguas, construidas antes de 1978, donde la pintura tenía plomo. Entonces, eh, también esto es como un poco una aguja en un pajar, eh, en el sentido de que no se sabe qué casas están, hay cientos de miles de casas, no se puede ir a ver todas las casas para ver si están envenenadas con plomo, etc. ¿Ya? Entonces, el sistema pre-algoritmo era el niño llega envenenado por plomo al hospital, ya con el daño irreversible hecho, y luego se visita la casa y, y entonces se, se protege al hermano de ese niño menor, futuro hermano menor, o, o otros niños que vivirán en esa casa en un futuro. Pero ese niño, su vida ya está afectada irreversiblemente. Y con un algoritmo, en este caso, se implementó un sistema para que ese niño, la madre embarazada, se, se hace un, una estimación del riesgo de que viva en una casa con plomo, y luego se manda un inspector durante el embarazo. Y en ese caso, después, si, si hay plomo... Entonces se activa todo un mecanismo para remover esa pintura, con subsidios de, de vivienda, etcétera, para poder eh, repo, reparar el problema. Yo creo que, eh, po, si es que los gobiernos partieran escogiendo casos de uso de este estilo, ¿no es cierto?, donde, eh, po, donde podemos, que, que, que ojo, implementar ese algoritmo también, siempre, siempre van a haber particularidades y problemas éticos en el sentido, por ejemplo, del de nivel de falso... Eh, de falso negativos que estamos dispuestos a tolerar, ¿no es cierto?, porque en, en, en este caso un falso negativo sería, creo que no tiene plomo y tenía plomo. Eh, y obviamente eso es lo que más nos preocupa, ver sus falsos positivos que es, mando el inspector a la casa y no hay nada. Eh, pero, pero existen el Estado tiene tantos problemas, de tal diversidad, que si se partiera por casos, en el fondo, donde podemos, usando tecnología, generar valor Hacia lo, hacia lo ayuda y no hacia lo punitivo, por decirlo así, eh, mientras desarrollamos las salvaguardas y las formas de poder hacer mejor quizá los, otro, los otros casos, ¿te fijas? Entonces, y lamentablemente eso no es lo que se ha dado, porque por ejemplo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que, que, que, que tienen todo el tema del algoritmo de reincidencia, ¿no es cierto?, que, que decide sobre largo de sentencia, tamaño de, de la fianza, o sea, la libertad de las personas, en cambio, cuando existen muchos otros eh, aspectos que uno podría introducir la tecnología y que serían de gran ayuda, por ejemplo, detección temprana de diabetes, para, tratar, eh, para mejorar todos los procesos de tamizaje que se hacen de diabetes, que también hay proyectos de ese estilo. Entonces, yo creo que escogiendo casos de uso que vayan hacia lo positivo y a la ayuda de cómo focalizo ayuda, eh, que hay muchos, uno podría partir mientras resuelve y vamos probando cómo, cómo hacemos esto de mejor forma, porque también hay un tema de experimentación. El mismo caso Siri, por ejemplo, eh, ¿cómo sabemos que, no, que, que los sujetos que, que encuentra el algoritmo en esta primera etapa, ¿no es cierto? Eh, no, se, no, no, está, o sea, no hay como criterios discriminatorios, que se está mirando, por ejemplo, más una cierta población que otra. Eh, ¿Hicieron un piloto? en donde monitorean que, el, que los resultados del algoritmo no sean dispares. Eh, entonces, mientras se instalan todas estas prácticas de cómo, cómo pilotear los algoritmos, cómo, qué niveles de transparencia necesitamos, etcétera, yo al menos desde el punto de vista de la gestión pública diría, enfoquémonos en los casos de uso donde podemos ayudar a la gente. Eh, y que hay muchos. No sé, Romina, ¿qué opinas tú? Yo opino parecido, pero sin, sin embargo con, con, con una añadidura, porque por mucho que los casos de uso sean positivos, como en este caso de, que comentabas tú de, de, la, de, la, de la posible intoxicación con plomo que podrían haber con niños, también hay datos que, se, que, que, que necesitan esos sistemas. Eh, entonces, por, por, por muy eh, bien intencionado que sea el uso que se le va a dar a la, te, a la, a la tecnología y no y no vaya ya en esta línea punitiva, los criterios de, de transparencia y de, y de cumplimiento de ciertos principios relacionados con el manejo de, de datos tienen que cumplirse igual, de la misma forma. Entonces, eh, creo que, que sí, que, que, que es una buena idea ir experimentando primero en el Estado, una, para generar confianza en el uso de estas tecnologías también, y lo que siempre comentamos de la, de, la, de la aceptación social de la, del uso de tecnologías para resolver problemas, y quizás ir pasando por etapas donde, donde, donde resolvemos problemas que benefician a, las poblas, a la población. Acuérdate, en Chile tam, también tenemos un caso de un algoritmo que detecta posibles eh, vulnerabilidades en niños, que, que también es un caso de uso que creo yo que es positivo, pero de todas maneras igual tuvo cuestionamientos de organizaciones sociales respecto al uso de datos y el uso de la tecnología misma. Entonces, mientras, la, mientras no decidamos qué grado de, de transparencia tiene, tiene que tener esta tecnología, podríamos encontrarnos con los mismos escollos respecto de usos no punitivos o de, o de usos que pueden resultar beneficiosos para la, la sociedad. Y yo creo que ese es el debate previo, hasta eh, cuáles son los, los, los niveles de transparencia, porque se puede entender también que no pueden ser... 100% transparente los algoritmos porque pierden su eficacia y muchas veces incorporar además criterios de privacidad y tecnologías relacionadas con la privacidad hacen que el algoritmo también sea menos eficiente. Eh, estuve le, le, le, leyendo hace algunos días como la, la, la privacidad diferencial que es uno de los de los de, las, de, las, de los mecanismos que que se, que, se, que se propone para, el, para la implementación de la privacidad por diseño, hace que los algoritmos al final sean menos justos, eh, al tú te, te, te, te, tener que eh, ocultar cierta información que sirve para que el algoritmo tenga un mejor desempeño y tome una mejor decisión respecto de los grupos pro, protegidos. Entonces, eh, creo que es difícil ahí encontrar el equilibrio y hay que tener todas las cartas... Sobre la mesa. Para mí la, la sentencia CIRI da dos claves que son súper importantes, como mencionaba José Antonio, que es la transparencia por un lado, que tiene que haber un grado de transparencia, la opacidad no, no puede ser total justificada en, el, en, en, en, la, en, en, la, en la performance del de algoritmo finalmente, y los tipos de datos que se usan. Muchas veces no hay no, no hay eh, un razonamiento previo de qué información yo necesito para que eh, el, el, el sistema tenga una mejor respuesta. Y se cree que mientras más información es mejor, y es paradójico porque estos sistemas funcionan mejor mientras más datos tengan al final. Pero es que esa, esa es la realidad de la ciencia de datos. De hecho, cuando uno parte un proceso de ciencia de datos desde el punto de vista del científico de datos, no quiero que... de de buenas a primeras, tú me excluyas ciertos datos de mi algoritmo. Veamos qué datos el algoritmo dice que son mejores para este problema. Entonces también, y por, eso... También, eh, por, así, y por eso también hay como una especie de deseo de maximización desde el punto de vista de la ciencia de datos, de usar la mayor cantidad de datos que haya, y tras crear el algoritmo, luego uno podrá, no es cierto, quedarse con un conjunto de variables que son las variables que, que, que, que interesan, te fijas pero al construir el algoritmo queremos tener lo más posible. Bueno, eh, respecto de eso tenemos que ser tra transparentes, los datos que voy a entrenar el, el algoritmo van a ser unos y los datos con los que voy a usar el algoritmo van a ser otros eh, y hacer esa distinción eh, transparentemente de cara a la ciudadanía para que las, las personas confíen en que, en que, en que finalmente... El comportamiento del de algoritmo es justo, es transparente y usa los datos que tiene que en definitiva usar. Javi, yo lo, que una, una, cara. una reflexión que quiero hacer, eh, porque estamos, yo sé, llegando casi al cierre. Eh, ¿Es posible innovar, eh, innovar con tecnología, en este caso con algoritmos de lo público? Sí. ¿Hacerlo de manera ética? Sí. ¿Es costoso en tiempo y recursos? Sí. Ese, eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos es el caso de Allegheny, el, de la herramienta de detección de maltrato infantil que tienen en, en el condado de Allegheny, Pensilvania, en Estados Unidos, donde han hecho un trabajo muy cuidadoso en un, en un caso súper sensible, maltrato infantil. O sea, datos de niños, en el fondo, que posible abandono, eh, eh, violencia, etc. O sea, no puede ser tema más sensible de, de todos los que puedan existir o de los más sensibles. Y aún así han hecho un proceso muy cuidadoso con participación de la comunidad, con mucha transparencia, con evaluación ética independiente, con evaluación de proceso, evaluación de impacto independiente. Todo eso se ha demorado y, y tienen funcionando un sistema, han estado, yo diría, unos cuatro años en este proceso, ya salió la primera evaluación de impacto, eh, en, que se puede hacer, se puede hacer, pero que requiere también desde el punto del servidor público, un gran compromiso desde la institución pública, un presupuesto que no solo sea voy a construir mi algoritmo, sino que es lo voy a probar, voy a reflexionar con la comunidad, voy a estar abierto, voy a tener preguntas y respuestas con lenguaje accesible, y todo eso son costos que, que, que, se, que en este caso se asumieron, y, y, y, pero en el fondo es costoso finalmente, entonces y el Estado siempre va a querer reducir sus costos. Pero es eh, claro pero... que eso sí es innovación pública, ¿no? sí. entendido en, en el más amplio aspecto. A ver, José Antonio, aunque lleva ahí un rato... Pero... Eh, el, el, el debate en realidad es, es mucho menos, menos novedoso de lo que nos pudiera parecer, eh, porque eh, contrapone dos do extremos que llevamos, llevan luchando entre sí de, de, desde hace mucho, que es eh, proteger la libertad o la seguridad de la población. Y ese, ese equilibrio, en la medida en que se encuentra con nuevos instrumentos, pues tiene que encontrar nuevos puntos medios para esos instrumentos, para esos paradigmas tecnológicos que antes no existían. Ahora tenemos, más, tenemos claro cuál es el punto de equilibrio de, de la libertad y la seguridad en el caso de las fuerzas de, de orden público, pero no lo tenemos en el caso de, de algoritmos, porque los algoritmos los acabamos de conocer prácticamente. Entonces, eh, es cierto que, que no, debo, no debemos caer tampoco en una especie de, de ludismo del siglo XXI y ponernos a, a quemar algoritmos en las calles y esas cosas porque... Eh, esto no se pueden quemar como los telares. Bueno, se, se pueden escribir y se pueden quemar, pero... Pero pero no se trata de, de eso. Los algoritmos son, son buenos, nos no ayudan y, y nos sirven para muchas cosas. Ahora hay que ver de qué manera lo utilizamos para que no sean perjudiciales o no acaben siendo, no eh, nos empachemos de, de tanta ayuda. Sí, que no se utilicen eh, siempre para cosas punitivas, para encontrar fraudes, sino efectivamente como los ejemplos ¿no? que sí, yo, con, con, la, con la mesura necesaria. En la sentencia, se me olvidó decirlo antes, también traía a colación un informe del relator especial de la ONU para la pobreza, Philip Alston que señalaba que uno de los problemas que tenía el algoritmo era que consolidaba la discriminación por zonas geográficas. Porque al meter todos los datos en el mismo saco, normalmente salían como posibles defraudadores los que ya habían cometido algún fraude o los que estaban en ciertas zonas donde se cometían fraude es decir, barrios marginales. Con lo cual, eh, digamos que el algoritmo les pasaba una manita de barniz a, a las discriminaciones que nosotros ya tenemos y que consideramos prejuicios, pero que si le damos esa manita de barniz de que la bendice un algoritmo, ya nos parece como algo más objetivo y no lo es, con lo cual se cristaliza. En realidad, ese algoritmo lo ha programado un ser humano con esos seres. Exactamente. Cercanos. Y do, dos cosillas para. para añadir de lo que se ha comentado yo no creo que los algoritmos sean eh, opacos por razones técnicas es decir de mejor funcionamiento tal creo que son opacos fundamentalmente por razones económicas porque están expresamente excluidos no ya digo los algoritmos del sector público sino los algoritmos en general no se pueden proteger como propiedad intelectual ni como propiedad industrial porque están excluidos de toda la normativa eh, salvo en el caso de, de la normativa americana eh, al menos en la Unión Europea están excluidos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Entonces, lo único que les queda es ser secretos comerciales. Y un secreto transparente, transparente, eh, no es. Entonces, por definición. El, eso dificulta mucho la, la transparencia de los algoritmos. Pero sí eh, sería, tanto desde el punto de vista del derecho público como del derecho privado, sería muy interesante fomentar esa transparencia de los algoritmos para mejorarlo. Porque eh, se ha demostrado, por ejemplo, en los programas de open source y en otras cuestiones que cuando se abre eh, uh -huh. la ciencia, cuando la ciencia se abre mejora, pues cuando el algoritmo se abre, probablemente, o se abra mejor, probablemente mejorará el problema que de encontrar casos de uso ya con eso eh, positivo es que normalmente los jueces nos dicen lo que no tenemos que hacer y es ya. muy complicado que nos digan cómo podríamos hacerlo pero sí que hay un caso también de, de Holanda que se publicó en junio sobre los sistemas de videovigilancia en exámenes online en las universidades. con el, sexto, el pro, proctoring? No me acuerdo cómo es. Proctoring, sí, proctoring es vigilar en, en inglés. Entonces, lo, la definición que se coja es, es muy importante. Pero bueno, aquí lo, los alumnos de, de la... Creo que fue... El, no recuerdo la universidad. Creo que fue la de, la de amsterdam pero no, no lo sabría decir con seguridad. En cualquier caso, hubo un grupo de alumnos que reclamaron a la corte. Eh, que se limitasen esos instrumentos de videovigilancia porque los consideraban lesivos de la protección de datos. Y la Corte dijo que no lo eran, porque existía un interés público, en este caso la concurrencia, el mérito y la capacidad en, la, en una prueba de, de examen público, sí. y que eso justificaba la videovigilancia, al menos la videovigilancia que ellos denunciaron. Es decir, el sistema concreto que se denunció en ese caso. Pero eso sí creo que se puede identificar como un caso de uso positivo, porque ahí sí se ha bendecido, digamos, la utilización de la tecnología aplicada a un sector de la, de la, del gobierno de la, o del sector público como es la universidad. Javi, este, este eh, si queremos aumentar la transparencia en los algoritmos vamos a tener que formar muchas capacidades en el sector público. Eh, porque son temas muy desconocidos y, y, no, y no están las herramientas y las, o sea, los, los, los funcionarios públicos no tienen, por ejemplo, cómo no saben cómo exigirle a un proveedor de, una, de un diseñador de un algoritmo cómo es que debiera estar documentado o, o qué cosas debieran tener ellos para que ese algoritmo sea transparente. Nosotros hicimos una investigación de transparencia algorítmica en Chile, pedimos documentos a siete sistemas algorítmicos sí. y nos llegó muchos nos rechazaron o no o no o se fue una investigación que nos costó mucho que nos dieran información buena mm. eh, y, y yo creo que hace falta formar nosotros con Romina somos parte de un equipo docente y te, tenemos un curso que va a partir ahora en dos semanas más que es la primera semana de agosto que se llama ética de los datos y está orientado precis precisamente a que las personas aprendan los que están en el fondo desarrollando estos sistemas eh, o que quieren eh, que, que aprendan sobre estos temas, pero con herramientas prácticas, porque aquí hay que tratar de buscar cómo, cómo ayudamos, eh, pero por otro lado también tener esa reflexión inicial de si debiéramos o no debiéramos siquiera usarnos cierto algoritmos para resolver un determinado problema privado o público. Pero, así que, en ese sentido, los interesados pueden eh, buscar ese curso que se llama Ética de los datos y lo ofrece la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, de manera virtual, así que no importa, no tienen que estar en Chile. Bueno, y justamente ese es el rol que tienen que tener las universidades en todo este debate, pues, formar capacidades, formar, formar profesionales que, que eh, con áreas interdisciplinarias también. Muchas veces la educación o, en, o hasta hace algún tiempo era entendido muy de nicho, los ingenieros solo se juntan con los ingenieros, los abogados con los abogados y así, y hoy yo creo que estamos en un, en un momento en que tenemos que, que algunos ser traductores entre distintos mundos eh, y, y, y juntarnos y, y, y lograr que los, que, que los profesionales del futuro tengan todos estos eh, matices. Mis al, alumnos del curso de ética de, de, de los datos, una de, de las primeras cosas que, que, que me decían si era posible a, aprender ética finalmente, eh, no sé, o sea, yo, yo creo que eso viene con cada uno, pero sí es posible que entreguemos herramientas que puedan servir para el razonamiento en el futuro acerca de cómo se implementa tecnología, para qué se implementa tecnología y cuáles son los pisos mínimos que debiéramos considerar. Muchas veces los que toman estas decisiones no son los juristas. Los juristas siempre son vistos así como, como la, la, la capa controladora, la que te dice que no, y eh, ese es un rol también que hay que hay que ir cambiando y hay que y hay que irnos juntando con otras áreas para eh, para que las cosas pasen fin, fin, fin, finalmente. Entonces, el rol de la universidad es, está también por ese lado de ofrecer formación, y no una formación que está orientada específicamente a una profesión, sino que a cualquiera que maneje datos, desde un médico hasta un abogado, un ingeniero, un periodista, un cientista político, y cualquiera que, que tenga que tener estas, estas herramientas para poder tomar una mejor decisión o tener esta reflexión en el futuro. Así que... Eh, no sé, ¿qué opináis entonces? ¿La universidad como formadora también debería tener algún rol eh, más, por ejemplo? ¿no? José Antonio está hablando del hecho de que los algoritmos no tienen una figura jurídica propia como tal, ¿no? es decir, se reconoce, no se reconocen ni en las patentes ni en el secreto comercial, a lo mejor es el momento de crear la propia figura jurídica del algoritmo y así ganar transparencia. Las universidades también pueden hacer esto, es decir, ¿qué más pueden hacer las universidades en todo este debate? Bueno, yo creo que las universidades un, son, son un foro de, de debate y de, y de innovación magnífico y, y la independencia que tienen sus investigadores respecto de, de, de otros condicionantes que, que puedan estar fuera de, de la universidad es un motor de avance y lo ha, lo ha sido durante muchos siglos, la, la universidad es un, un producto medieval eh, puede seguir siendo lo Sí, yo creo que la investigación es clave. O sea, la formación, muy importante. También la investigación, pero aplicada. Sí. Eh, y yo igual creo que en, este, en, este, en esta esfera hace falta hacer pequeños experimentos, probar cosas antes de sentarse a, a regular sin haber, vivido, sin, sin haber visto cómo se despliegan. Entonces hay que tener ojo con, el, como con una visión bueno, ¿Nos vamos a sentar en la universidad a escribir normas? No. No. debemos colaborar con el sector público y privado pero vemos cosas acotadas obviamente porque no queremos lanzar sistemas que generen ¿no? ciertos efectos y daños masivos pero, y después vemos qué es lo que se puede regular, yo creo que ese enfoque también tiene que venir desde las universidades eh, eso, muchas gracias Javi por, por esta instancia de conversación Nada vosotras. Yo simplemente voy a recordar a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, eh, bueno que tienen más información en la página unimpublica.net y sobre el curso del que nos estaban hablando justamente ahora y toda la información del trabajo que están haciendo en el Goblab de la UAI. En gobierno.uai.cl también tienen toda la, toda la información. Eh, se nos quedan muchos temas en el tintero, como, como es natural, en un tema tan complejo y tan apasionante, yo creo, como este. Así que, pues nada, seguimos hablando próximamente. Eh, pero desde aquí, eh, gracias eh, a, a, a los que habéis estado aquí, a María Paz, a Romina, a José Antonio, por participar en este debate. Y, y espero que tengáis un buen verano dentro de lo que cabe, porque ya cerramos estos encuentros hasta el próximo que será en septiembre. Perfecto, por acá estamos con invierno, un frío heladísimo, pero <risa> seguimos trabajando. Sí. Muchas gracias por la invitación también. José. Nada, a vosotros claro. por proponer este tema tan interesante e invitar también a un buen amigo de Media Lab, como digo, como es José Antonio, que aunque ahora está por allí, por el norte, sigue cercano, de todas, de todas maneras. Claro que sí. Bueno, por la... un abrazo, un abrazo a todos. Chao. Radio Lab UGR.